Para los que no sabían, hay una tecnología que transformó las cámaras, sobre todo de los smartphones. Por eso aquí tenemos a Alex, él nos va a contar qué hace Mediatek y cómo Imagic Q nos ha ayudado precisamente a mejorar esa fotografía. Hola Felipe, primero gracias por la invitación y bueno, me presento, mi nombre es Alexander Rojas, soy la persona encargada de desarrollo de negocios para Colombia y Centroamérica de Mediatek y bueno, todo lo que tiene que ver con tecnología. Como bien lo mencionas, creo que MediaTek ha sido uno de esos actores principales para que las cámaras de los teléfonos cada vez sean más innovadoras, interesantes y que nos faciliten la vida. Bueno, ¿y qué es esto de ImagiQ que nos ha ayudado sin siquiera conocerlo? Pues mira, ImagiQ surgió hace ya muchos años. Eh, los primeros smartphones que hicimos, eh, incluso antes que Android, pues siempre hemos tenido la misma inquietud, creo yo, como usuarios. Es decir, que las fotografías... Eh, cuando se empezaron a incorporar los smartphones, pues cada vez fueran mejores. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Qué hacer? Bueno, de ahí surgió IMAGICU. En eh, sus primeras versiones, lo que buscaba IMAGICU era mejorar los colores, el gama, el contraste, las sombras. Pero fue lo primero que hizo IMAGICU. Con el paso del tiempo hemos evolucionado. Y ya hoy en día un teléfono tiene 3, 4 cámaras, eh, dos cámaras frontales, flash LED y diferentes tipos de configuraciones entre... Ma lentes macro, lentes eh, especiales para hacer diferentes tipos de tomas así que ha ido evolucionando ¿Cómo evoluciona ImageQ? Bueno, con la capacidad de cómputo en realidad, para, no sé si lo saben, pero para que un teléfono soporte 3 o 4 cámaras necesita también 3 o 4 núcleos de procesamiento para que se acople no es posible tener 3 o 4 cámaras si no tuviéramos poder de procesamiento detrás, cuando ustedes toman una fotografía en realidad no están tomando una foto, están tomando Varias fotos con varias lentes en diferentes configuraciones. Cuando se unen esas fotografías es que finalmente se logra lo que nosotros queremos. Eso se logra, por ejemplo, en las fotografías de noche. Cuando tomamos fotografías de noche, hace algunos años tomar la fotografía de noche, era, era un reto, tocaba o, o tener una luz muy potente o de alguna manera iluminar el set. Pero hoy en día sin iluminar nada logramos esto. ¿Por qué? Justo porque a nivel de de bits, a nivel de imagen, de píxeles se logran combinar cada una de las fotografías para que se resalte la luz y en los casos en los que haya muy poca, pues podemos extraer lo mejor que hay para lograr tener esta, esta conversión. Alex, ¿cómo un usuario, por así decirlo, novato, logra tomar imágenes como esta? O sea, yo veo que hay una animación ahí, veo sensibilidad y demás, pero cuéntanos un poco más, no solo cómo ha evolucionado, sino en qué versión vamos de Imagicube. Mira, hemos evolucionado a la versión 900, ya vamos en la 920, y lo que sucede con Imagicube es que se volvió inteligente. Entonces, lo que sucede para el usuario es transparente. El teléfono y sus algoritmos de inteligencia artificial son los que se encargan justamente de incorporar cada uno de los elementos de la foto. Y esto es un buen ejemplo. Cuando tomas una foto en un ambiente, como el que se ve acá en una playa, no necesita ser un experto en fotografía, sino que el, el teléfono desagrega o segmenta cada uno de los elementos de la fotografía, les aplica filtros diferentes, aplica diferentes enfoques y al final del día logra una fotografía mejorada. Para esto el usuario no tiene que ser experto en fotografía, el teléfono es el que se encarga de mejorarlo y aplica diferentes algoritmos de inteligencia artificial, como se ve acá, un Truly Intelligent ISP. ISP es el procesador de cámara y es totalmente inteligente porque aplica estos algoritmos dividen diferentes elementos y al final del día pues se tiene este ejemplo de una fotografía cada vez más nítida y con mejores colores. Alex, todo esto pasa cuando yo le doy un clic ¿no? al obturador. Así es, cuando tú le das un clic al obturador y no lo ves, es decir, y sucede en tiempo real y te lo pongo más complicado, imagínate que no es una fotografía, sino es un video. ¿Qué pasa si tuvimos que tomar un video y lo queremos mejorar en tiempo real? Uno de los Cosas que suceden en un video es que, por ejemplo, hay mucho ruido, hay blur, es decir, todas estas imágenes que quedan rezagadas en el, en el, cuando hacemos el desenfoque de las cámaras desenfocadas. Lo que logramos al final del día con este desenfoque es que con inteligencia artificial y manejo a nivel de píxeles pues las fotografías son mucho más mejoradas. De esta manera logramos que cada uno de los elementos que se toman en la fotografía no necesita ser un experto, el teléfono y su inteligencia artificial se encarga de manejarlo en cada una de las cámaras que tiene. Alex, algo que para muchos fue una sorpresa, es que los teléfonos pudieran detectar escenas. Ejemplo, si tengo un gato al frente y le voy a dar eh, pasa al modo animal. Exacto, y lo más interesante es que las escenas antes eran por el conjunto, es decir, como dices tú, eh, estaba tomando una fotografía de comida, entonces decía, ah, esto es comida, entonces vamos a aplicar un filtro de comida pero muchas veces las fotografías tienen varios elementos. Pueden tener comida, pueden tener un gato, es decir, tienen un gato comiendo en la playa. Entonces estamos combinando un modo paisaje con un modo comida, con un modo animales, por decirlo así. Lo que hacemos es que no se agrega una sola escena, sino los elementos. Entonces se aplican diferentes campos de inteligencia artificial para el animalito, para el gato en este caso, para la comida, que es lo que está comiendo, y para el entorno. Entonces, creo que es lo más interesante que tiene la evolución, que ya no enfocamos solamente inteligencia artificial a una toma, sino a cada uno de los elementos que hay en ella. Alex, otra de las cosas que a mí, por así decirlo, me ha explotado la cabeza es poder tomar fotos en donde hay mucha información en los claros y en los oscuros, algo que para muchos de los más técnicos es como más información a nivel de HDR, Exacto. HDR es uno de los estándares que ayudó a crear MediaTek. Lo utilizamos no únicamente para cámaras, sino utilizamos también en nuestras pantallas, es decir, para nuestros chipset de televisión como Pentonic. Y lo que hacemos con HDR es poder tener más información que procesar. El objetivo de HDR, que es High Definition Resolution, es que justamente tengamos más información a nivel de detalle. Esta información lo que nos permite es que podamos ajustar cada uno de esos elementos que tú decías, sombras, contrastes, brillos... Si no tuviéramos esa cantidad de información, y más importante, si no tuviéramos cómo procesarla, no podríamos tener imágenes en HDR resaltando los sombras, oscuros, brillos, tonalidades que se logran con este estándar que es propietario y maneja MediaTek desde el inicio y permite que cada vez tengamos mejores fotografías. Alex, ¿cómo es el manejo del ruido? Porque anteriormente cuando uno tenía un teléfono era o buena conectividad o buena cámara, pero ahora podemos tener lo mejor de los dos mundos e inclusive hasta buen video, ¿no? Exacto, creo que no, una de las pruebas de fuego fue el video, porque en realidad un video no es más que una serie de fotografías disparadas continuamente, así que cuando evolucionamos, lo que se logró es que cada vez con las capacidades de procesamiento que tenemos ya tenemos procesadores que llegan a velocidades de reloj de más de 3 GHz, tenemos procesadores que tienen más de 11 núcleos de, procesador, de procesamiento gráfico con ray tracing cuando combinamos todos estos elementos más un modem 5G, pues cada vez tenemos el, el poder de poder manejar las imágenes de una manera independiente. Y hay algo que a mí me gusta mencionar siempre en todo el tema que tiene que ver con fotografía e inteligencia artificial, y es que la inteligencia artificial que nosotros utilizamos hoy no se parece a la que utilizábamos hace 4 o 5 años, porque todo es Edge AI, es decir, inteligencia artificial en el borde, es decir que todo lo que se utiliza para procesar las fotografías vive en el teléfono. No es que esté conectándome a internet para bajar un filtro, o no es que esté haciendo un post-procesamiento después de tomar la fotografía. Para el usuario es transparente, pero cuando obturan, hacen clic para tomar la fotografía, dentro del teléfono están pasando cientos de cosas, desde conectarse, eh, conseguir los mejores ángulos, utilizar lo mejor que puede inteligencia artificial, combinar muchas fotografías. Imaginen que su cámara soporte 108 megapíxeles o más, y estén combinando toda esa cantidad de información en tiempo real pues eso es lo que puede manejar un procesador de MediaTek. Alex, muchas gracias por explicarnos un poco sobre ImagiQ y ya obviamente la próxima vez que vaya a tomar una fotografía voy a tener en cuenta todo lo que pasa tras bambalinas. Dale, y no me quería despedir antes sin mostrarles un pequeño ejemplo de cómo funciona. Este es uno de los equipos que tenemos de muestra con ImagiQ y creo que lo más interesante cuando tenemos esta clase de equipos es que tenemos diferentes formas de funcionamiento cuando tomo una función, ya tengo la funcionalidad de inteligencia artificial, pero una de las cosas que más me gusta es todo lo que tiene que ver con el modo cinemático. Entonces, puedes tener una fotografía, o mejor, una serie de fotografías que se convierten en un video y tener un modo total de cámara profesional. Entonces, lo que permite ImageQ es que cada una de estas funciones, incluso fotos de noche y todo lo que queramos hacer, pues sea totalmente ajustable, incluso con temas de brillo, ajustes, filtros y personalizar la fotografía a cada una de las cosas que nosotros queramos. Alex, pero esto es un cambio gigante, porque anteriormente todo esto tocaba hacerlo después de grabar. Estoy entendiendo y esto se hace ahora en tiempo real. Exacto, para el usuario es, es indiferente, simplemente doy clic y automáticamente pasaron muchos procesos sin que yo lo note y cada uno de estos procesos va a hacer que la fotografía que tenga se acabe mejor. Perfecto, muchas gracias Alex. Gracias. <risa>